Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina. Antes de ir al video que les enseñaré hoy, quiero recomendarles este novedoso video: Álbum Acordeón. Es una gran idea, como todos los videos de este hermoso canal, regala siempre amor. Les recomiendo visitarlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdan ninguno de sus videos. Sé que les va a encantar. Ahora vamos con mi video. Si tienes el privilegio de amar, y tener a tu lado a una persona que comparte los mismos sentimientos y lo que más deseas es tener una relación feliz, hazle esta tarjeta de amor y sigue estos pasos. Espero te guste, porque seguro que a tu pareja le encantará. Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. Corta un cuadro en cartulina de 48 x 48 centímetros y vas a doblar así, vas a doblar en la mitad volvemos y doblamos así abrimos estos cuatro lados los vamos a doblar así volvemos y doblamos en la mitad abrimos y doblamos así de nuevo en la mitad pero al contrario esta hoja la vamos a pegar y esta que está en la parte de atrás va a doblar así ahora vamos a decorar vamos a tomar un triángulo de este tamaño igualmente vas a cortar dos triángulos que sean de este tamaño vamos a cortar un círculo que sería para pegar acá con este marcador naranja voy a hacerle un fondo punticos y corazones, vas a llenar todo el triángulo acá delineé el círculo Con esta hoja roja, voy a doblar acá una tira de 2 centímetros de ancho. El largo es según los corazones que quieran cortar. Vamos a doblar así, para cortar corazones. Y vamos a pegarlos acá en esta parte pero primero vamos a copiar acá un mensaje ¿Quieres? ¿Quieres saber la y vamos a pegar los corazones con marcador negro terminamos de copiar el mensaje acá el mensaje sería ¿quieres saber la receta? De la felicidad voy a repasar para que se vea más esta palabra Y acá en esta parte voy a hacer unos corazoncitos porque este círculo era para hacer un emoji enamorada. Voy a alinear acá estos corazoncitos para que se vean más. Ahora acá en esta parte vamos a cortar en papel glitter un cuadro de 20 centímetros por 23. Lo doblamos en la mitad y cortamos si no tienen este papel o no lo consiguen pueden utilizar el papel que desees vamos a pegar así acá esta parte y esta va acá debajo en esta parte vamos a utilizar una imagen animada de sea de 15 por 22 centímetros y esta también iría acá en esta parte este lado que le estoy usando no lo vayan a pegar y acá en los extremos vamos a copiar sigue estos vamos a hacer acá una flechita pasos y hacemos unos punticos acá vamos a decorar con corazoncitos y los vamos a delinear para resaltarlos más y esta parte la vamos a delinear con marcador negro, igualmente para resaltarla más. Nos quedaría así. Acá en esta parte son como dos bolsillitos. vamos a cortar dos triangulitos de ese mismo tamaño y vamos a pegar foticos. Acá lo que hice fue delinearla con marcador negro y estas fotos las voy a delinear para resaltarlas más. Igual las pueden pegar en papel negro si desean antes de pegarlas. Voy a acercar acá un poquito y vamos a... acá copiamos un mensaje. Amor. Gracias. por hacerme tan, o sea, la varias veces, feliz nos quedaría así y en esta lo que hice fue copiar te amo y hacer dos corazones ahora para resaltar más voy a delinear con marcador negro y ya lo que tenemos que hacer es colocarla acá adentro como les dije es como un bolsillito ahora vamos a decorar esta parte vamos a cortar cuatro cuadros en papeles de colores de 17 por 17 centímetros los vamos a pegar nos quedarían así lo que voy a hacer es hacerles un fondo para que no queden así pues Para decorarlos más Entonces acá voy a hacer con un marcador resaltador Corazones Igualmente voy a hacer lo mismo Con los otros cuatro cuadros Si desean pueden pegar papeles decorativos Para que se eviten hacer esto vamos a voltear acá, que se me había olvidado decirles y vamos a pegar solamente dos lados este lado, aplicamos acá silicona y este lado vuelvo y les digo este lado y este y pegamos seguimos decorando acá esta parte un corazón y lo vamos a pegar y lo delineamos acá en esta parte acaba de hacer como una decoración, es como unos espirales unos espirales a lo largo y vamos a copiar mensajes en cada cuadro que sería la receta de la cual les estoy hablando un puñadito de besos y acá voy a dibujar unos labios voy a resaltarlos acá con marcador negro y como son besos vamos a escribir acá mua mua nos quedaría así puñadito de besos unas cuantas sonrisas miradas caricias y mimos muchos abrazos mezclar y servir todos los días repite esto toda una vida y acá la foto lo que hice fue cortarla por eso no la pegué del todo porque esta va pegada acá en esta parte y acá en los extremos vamos a pegar cierre adhesivo velcro Amigos, hemos terminado. Espero que te haya gustado la tarjeta del día de hoy. Si es así, regálame un like, compártelo con tus amigos y con tus redes sociales, porque la verdad me ayudaría muchísimo. Y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.